Es arriba, que no me quiero suelta porque estoy comiendo en mi barriga Si quieres rellenar un poco pero deja la que siga Ya te ahí Menos mal que no hay lo Que faltaba No te falta para nada la creatividad buena Con una instrumental Un poco de buen rollo, buena energía de los demás No pasa nada si yo... Soy... Esta sin cerrar el pico es no, esa es la verdad esa es la verdad respetan lo que hagan lo que mal te matar está haciendo tonterías pelea que un toma igual Sal, sal, sal, sal de aquí, sal, sal, sal, salte para allí, no te quiero ni ver. Ven, sal de aquí, salte para allí, que yo no te quiero ya ni ver. Sal. Un poquito de azúcar, un café con azúcar cual con eso que me endulce la vida, y me alegre soy Manuel. El manual que dejé en mi casa, la gente se despasa y luego crecen, crecen, pero te crece tu alma, tu es espíritu. Yo con esto ya le pongo la, la vida, que ahí está, escrita escriba, no le a este extensión porque no hay quien te escriba. Viendo a novia gente que Bien, vida, la odia, y peligro, puede no puede dejar escuchándola dentro de su canción escuchándola dentro de su canción bo bo bo ven que te cuente quién ven que te cuente quién esta chica del cascabel <risas> no me muerda luna joder que me estoy cabreando este te voy a morder no me muerdas! Son panas. para panas, no, ya que no sirve para nada deja de bola por donde quieras para no, ya que no sirve para nada deja de bola por donde pueda y fluye en el ambiente que está caliente la gente y yo más últimamente Ey. pero no digo más que me están dabando. y luego lo están de contrabando <risa> ¿Cómo Muy buena okay, okay, okay. ¡Ah! bonita